Vamos a hablar justamente con Ivana Marinelli, que es justamente médica pediatra, para ver los cuidados que hay que tener respecto al ahogamiento. Y luego justamente vamos a hablar con otra médica para saber el tema de intoxicaciones. ¿sí? En este tiempo en donde hace mucho calor, tenemos que tener cuidados. Exactamente. En esta época del año vamos a tener, pues generalmente tenemos muchos casos de asfixias por inmersión, o sea, de asfixias por ahogamiento. Eh, esto es porque tenemos más... Eh, tiempo pasado en las piletas o en lugares de recreación o usamos el agua como método para refrescarnos que es obvio por la, por la época estival, pero en la, en la edad pediátrica tenemos que tener cuidados para que no ocurra y que no termine siendo, habiendo desgracias en ese sentido. Los cuidados específicos es que eh, tenemos que asegurarnos de que los chicos cuando están en esas situaciones de recreación siempre estén vigilados y esa vigilancia tiene que ser una vigilancia activa, o sea, un adulto tiene que estar al lado del chico. Si el chico es menor a cuatro años, tiene que haber un adulto en la pileta con el niño. Eh, si es un poco más grande, podemos relajarnos y estar fuera de la pileta, pero siempre de manera activa, vigilando a cada, a cada uno de los chicos sin confiarnos en la profundidad del, del lugar donde está el chico o en los métodos los métodos de flotación que tendrían los, los niños. Hay que tener en cuenta que, el, por ejemplo, flota-flota, los, las manguitas o todas esas cosas no son medidas de seguridad. Y por ahí uno, los papás pueden confiarse en que porque tener un método de flotación el chico puede estar seguro. ¿Qué hay que hacer en caso de que se produzca justamente un ahogamiento? Bueno, primero lo ideal es que no se produzca. ¿sí? Entonces siempre tener, como decía recién, las medidas activas para que la situación no ocurra. Una vez de que si la situación ocurre, lo que tenemos que tener en cuenta es que primero el paciente lo tenemos que rescatar lo más rápido que se pueda de adentro del agua. Por eso eh, la, volver a la importancia de la vigilancia activa. Mientras menos tiempo pase el paciente debajo del agua, mejor va a ser la recuperación. Y después, si lo sacamos del agua y el niño no tiene eh, no tiene respiración o lo vemos que está pálido o lo vemos que está muy eh, flojito, muy hipotónico, es iniciar las maniobras de reanimación cardiovascular eh, cardiopulmonar perdón, lo más rápido que se pueda. Eh, si nosotros no lo sabemos hacer o no hemos recibido instrucción de cómo poder hacer una maniobra de RCP adecuada, es llamar al sistema de emergencia, avisar de que estamos frente a una persona que está que es víctima de una, de una asfixia por inmersión y escuchar qué nos van a decir porque generalmente nos guían para poder hacer estas maniobras. Muchas gracias. Mariana Jiménez también está en el lugar. Bueno, preguntarle por la intoxicación brevemente. Hay que tener cuidados en cuanto a la ingesta, ¿no? Exacto, en esta época es habitual que ofrezcamos a los niños alimentos que no son habituales para ellos o que no deberían ingerir, eh, como son eh, los alimentos que ofrecemos para las fiestas, para Navidad, para Año Nuevo. Eh, debemos, en lo posible, evitar ofrecerlos y cuando los ofrecemos, tratar de que sean eh, aptos para los niños. Eh... Cuando esto ocurre es habitual que los niños comiencen con síntomas gastrointestinales como son los vómitos y las diarreas, eh, que es lo que nosotros llamamos eh, diarreas por, eh, por sobrecarga eh, o por... bueno, sí, en general eh, así lo, lo llamamos. Cuando esto ocurre lo importante es eh, ver si el niño tiene vómitos y diarrea, en qué caso deben consultar a una guardia. Eh, que es cuando tienen eh, diarrea abundante, signos de deshidratación, diarrea con sangre o vómitos eh, incoercibles, que es cuando presentan más de cuatro o cinco vómitos en un mismo día. ¿sí? La deshidratación la pueden eh, determinar cuando el niño tiene eh, llanto sin lágrimas, la boca seca, sed intensa. Eh, eso es muy importante porque eso va a determinar que el niño tal vez requiera eh, alguna atención en guardia, como puede ser eh, eh, que requiera tal vez algún estudio eh, en la guardia o algún eh, eh, que requiera que, que, le colgamos, que le pongamos algún suero. ¿sí? Doctora, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Mariana Jiménez ¿sí? y también Ivana Marinelli, doctoras aquí médicas pediatras del hospital Humberto Noti, entonces con estas consideraciones. Agustina.